Pero es el que el ¿qué quiero decir? Socios de la parrilla eran tres cuicos de mierda invitando a un cuarto cuico de mierda hablando, chupándose un pico entre ellos de una manera muy... es que no, no saben otras cosas que hablar no me, hace, no me, no me como, como, Oye, ¿y la así Oye, ¿y la vez que fuiste con Jordi Castelli te caíste? ¡Ah! Sí, la Pamela Díaz se rió mucho. Ay ah, la weá, ¿y tú crees que Don Francisco te deje animar la teletón de nuevo? Yo, te prometo que era pura esa conversación. Pero bueno, ¡ah! Y Papi Ricky fue súper exitoso. Sí, Papi Riggi. ¡Oh, Martín! ¡Weón! ¿De verdad? ¿Qué me interesa, weón? ¿Qué me interesa? Y yo sé que es el programa más famoso y todo esto, pero está muy mal elaborado. Así como te lo digo, como, como persona que hace televisión muy mal elaborado. No tiene ¿A qué te referís referí con mal elaborado? Eh, que está mal ejecutado, que no hay guión. No, eh, que lo que se pretende es... Una conversación eh, live. Lo que se pretende es eso. Mira. Yo me junto contigo, te invito a ti a mi, a mi, a mi, a mi, a mi entrevista y te digo dos cosas. Una, Cuéntame, por favor, cuéntame una historia triste que no se la había contado a nadie cuando se te murió el perrito ¿ya? y dos eh, cuéntame una historia con algún otro famoso ah, que un un, chascar, un romance que hayáis hay cachado ¿ya? ¿Y eso se, se pacta antes y después se pone y se pone o sea, se ponen los cuatro cuñones y se van a conversar cualquier mierda y entre medio salen esas dos, y esas dos son las cuñas que salen en el comercial, esas dos son las cuñas que te salvan el programa y ese es el programa. ¿Cuánto se, juntan a, se juntan para hacer dos cuñas de mierda y le pagan a dos como 30 millones de pesos y al huevón que está jalando cable al lado, no, jalando, bolera, jalando, bolera, jalando cable, no, jalando cable, no, cable, al lado, le pagan 15, 15 es, Lucas toca con ahí, Sí, pero es está jalando cabez, exagerando los precios, pero me, pero me entiende. Le pagan 10. Le pagan <risa> 10, ¿por qué? Porque a este huevón que es muy fome y que habla solamente de, de sí mismo Bueno, yo le he dicho el mejor de este actor de Juan Pablo Sánchez. No, el otro fue... Ah. No, por el de... ah, sí. es que mucho actuar, Una no, hay uno que es malísimo, el güey de... que le comió, la mina estaba en el, en, el, en el auto comiéndose con otro güey, con el ministro de economía, la Argentina. Estaba Benjamín Vicuña y el amigo, ¿cómo se llama? El Álvaro, el... No, güey, bueno. son dos amigos, pero el flaco. Ya, el, el flaco que, que actúa igual sí. Puta, que mal actor ese conche de su madre, güey. Sí, bueno. sí, sí. no, y él ganó un premio de actuación. ¿En dónde, güey? Sí, sí, sí. sí <risa> de de la Queen. Asociación de Ciegos de España. ¿Perdón? ganando en señor? Sí, ganó un premio de acción, pero pero la lo en Argentina, güey. Sí, no. Para o sea, justificar sea. un choreo, güey. Mira, te voy a explicar los premios. Vamos a pasar otro este tema, pero, no. te voy a los premios. Hace dos años le entregaron el, el, el Billboard. La revista Billboard le entregó al artista latinoamericano de la década. De los, de, de los primeros 20 años. Siempre. Siempre. Enrique Iglesias, que Es si no, la puta ya, ya, ya. más importante de Latinoamérica de todos los tiempos. ¿Estás ¿Sí? en el Sí. Bilba. Entonces ya los premios, ya el Oscar. Los, ya, puta el Oscar uno lo aguanta igual, pero o sabe que ya está prostituido, lo gran igual. Si ya han no, no, explicado mil de veces le se vendieron, se vendieron. van a encallar para esa sí. sí, ya perdieron su mentisismo y o oh, se vendieron mucho. Es como los premios incluso. Eh, los premios, los botín de oro de, de la FIFA pues. que ya lo llevan ganando hace 10 años Cristiano Ronaldo y Messi Pero ya incluso bien. los años que juegan como el pico ¿cachai? ¿por qué? porque que, que gane Messi nos conviene a todos, porque todos ganamos más plata se venden más camisetas de mes y todo. qué parte del de... negocio? Claro, es lo mismo con los caleuches. los globos lo lo de oro igual, lo igual. Mismo, también eh? tan Lo mismo con, lo, con los caleuches, esa súper prestigiosa <risa> premio <risa> chileno que todo el mundo hacía. <risa> <risa> te quiero ver después, por no Te quiero ver, <risa> después No, gracias, perdón. Mis dichos bueno. fueron sacados de contexto, perdón. Perdón, caleuches. No... Perd ¿Ya, sería la música? Sí, pero yo, yo mira, Para concluir el tema diciendo que la música chilena se adaptó. O sea, ahora lo que se escucha, GP, ahora que ya, estamos escuchando. GP de 2010. Ya, igual está ahora, está actual pero, pero, pero, yo, pero como que te mencioné que fuera de ahora, sí, de ahora, de ahora. Porque lo único que se me ocurre, fuera, fuera de. Es que, hay cosa, gente, es que hay gente que de, está sonando fuerte, pero ya. Claro, tiempo, es que hay mucho, hay mucho, igual hay, mucho hay, grupo, hay todo un grosor ahí de hip hop reggaeton y trap, que no estamos saltando por el hoyo. Porque claro, es pues un género que ya tiene una continuidad propia y que yo sé que hay sí, un pero si millón Marcene de locos que, Marcene, ¿cuánto tiempo tiene de llevar? No, no, había. Un año más, cinco años claro. No, pero, dando, no, pero te, prometo, te prometo que hay mucho mucho que ignoramos. Hay, desde el guatón Quintetón, hasta... Pero hablemos... No, pero Pablo Chile, la, la Chichipán... Eh, no arte elegante. Ya, pero ahí te, te fuiste, eh, fuiste pura. con el, el... no, pero es que, es que te estoy mencionando que, así nomás porque no conozco tanto, pero es que de verdad hay todo un mundo ahí que, que claro, ni siquiera quiero mencionar porque ya, pero eso es una es una corriente, yo, corriente yo, que tiene vida propia. Eh, sí, pues ahí, eso es un fuera, road, y les va bien y todo. Lo claro, que, claro. Fuera de ellos, ¿qué música hay de Chile ahora? No, pero es que es parte, porque tú no lo puedes decir... Denis Rosenthal, no, la Cami, no sé cuánto. No. Ya, pero a eso voy. ¿por? No, y por eso digo, no, no, no, me yo, digo yo, yo, mira, no, yo no sé qué grupo, pero hay un movimiento, está el indie, que siempre es como está asociado al rock, a la música ¿La electrónica? electrónica. Sí, es como muy eso está como piolado. Está la música pachanguera que va ahí con la pandemia. Claro. Está el, lo urbano que está sigue, sonando sumamente. Sigue el fuerte. rock, ¿no? ¿Sigue, ¿Ah? sigue vivo el rock. Eh, se, transforma. se transforma, no lo vaya a conocer y el rock no va a estar como antes. yo esa pregunta igual la que está? no, el rock es otra cosa, bro. El punk está medio muerto, a no ser que esté muy focalizado en los puestos estar... bares donde yo no voy, pero está medio... O sea, música, música, rock va a venir, pero ya es otra cosa. Ya rock así como guitarra ya no, no existe, no. De hecho la música electrónica también. Y... La música electrónica en los años 2000 ya era fuerte y ahora... Pues, sí, aquí yo ya... te lo conversé una vez que ya todo... Estilación. En su momento era como para, para que te fuera bien y en las discos, me imagino, a nivel mundial era como... Momento. Estoy escuchando Snoop Dogg, joder. Era un rescate, un rescate, el viejo Snoop Dogg. Porque ahora no está tocando, ¿sí? Ha sacado cosas, pero ah. Snoop Dogg igual se ha paseado por estilo estilo... me gusta ese es, weón. Es, Snoop es un weón que... Que, que igual no se mete, o sea, tiene web muy brígida en su volada y también se ha metido un guay más hasta, hasta cantado. Ah. Igual, me da electrógenas que le estoy escuchando. así como ahí. Sí, Pero no. yo no sé, yo no recuerdo un grupo ahora, pero yo creo que yo siento que sí la música de ahora chilena, por ejemplo, sobre todo la música, me pasó sobre todo la música pachanguera. Yo creo que ellos son el estilo de ahora. Ellos, claro. ellos, eso es música chilena. ¿Cachai? Yo tuve un día un loco, tuve que decir un gringo, weón, bueno, o un weón de cualquier lado, de un japonés. Yeah. Oye, quiero escuchar un disco. Le pasáis la Javiera Parra, weón, bueno, y le pasáis un weón Por ejemplo, el mismo. Eh, bloques depresivo, que son locos, sí, son no. locos que toman un que son perles cebolla. Po. Sí, ahí no, porque bloque depresivo. Sí, po. pero ahí tenéis música. Yo, ellos, eh, siendo un, una música de diversión, yo, yo siento que ahí está la música, la, la evolución de la música chica. Ahí está la música chica. Porque Marcianeque, igual es como trap pum, viene afuera. Sí, hay, sí, hay sonidos estándar que los podéis poner en cualquier lado, ¿cachai? Sí. Entonces. Eh, sí, está bien Marcianeque para bailar, pero es menos Marcianel, aquí han puesto Marcianel que está Sí, tengo una cosa en todo. Ya, los demás. ¿Se nos bueno. bueno. ha bailado así? Sí, hay 40 minutos. Ya. ¿Coca fría o tercio Coca fría.